Me llamo Alex y vengo de Barcelona. Buscaba un sitio donde pueda tener paisajes eh, como los que estoy viendo aquí, eh, naturaleza, animales, algo totalmente diferente. Y que bueno, que todo el mundo al final, cuando ve documentales, cuando ve vídeos sobre Australia y sobre, sobre este país, pues como para no elegirlo. Fue un poquito diferente porque yo vengo con Tane con Paula y ellas ya lo tenían todo hecho y yo mi decisión fue después del COVID y tal y lo mío fue un poquito bastante un poquito más rápido. Eh, sinceramente, yo, yo no lo he elegido, pero pff, eh, lo hubiera elegido. Lo hubiera dependido de mí, yo creo que lo hubiera elegido. Hubiera estado entre Byron y por bueno, por lo que conocía y sabía un poquito quizás Melbourne, por el estilo de ciudad, pero al final creo que he acertado, creo que he acertado porque me encanta. Ah, muy bien, muy bien, la verdad. Eh, la primera semana estuvimos juntos en un grupo, ahora nos han separado en dos clases, a ver si vienen más alumnos y tal, pero muy bien, los profesores son muy enrollados, nos obligan a hablar en inglés, que quieras o no, te haces, porque al final también yo también, al venir con dos eh, amigas conocidas, se me hacía raro hablar en inglés con ellas y tal, y ya te digo, el ambiente es todo... No sé, se respira buen rollo y está muy bien. Eh, nos dicen que tuvimos bastante suerte porque nos salió un anuncio de, sin aún tener trabajo, nos salió un anuncio de una casa ahí en Lilipili. Pudimos ir los tres, que quieras o no, pues mira, venir con tus amistades y poder conservar la vivienda juntos y tal. Fue bastante rápido, entonces eso nos obligó un poquito a buscar trabajo. ¿Qué tal como estarán las cosas? Facilísimo. Tanto como si quieres echar currículums, como si utilizas eh, Facebook o Gantry para, para buscar empleo y todo bastante rápido. Estoy haciendo de dishwasher, fregando platos, eh, que bueno, fregando platos realmente les doy un agua y lo que yo luego es encargarme de la máquina de, de, de lavavajillas. Ayudo un poquito ahora en cocina, ahora que mejora un poquito más el inglés y me he soltado un poco más y gano alrededor de unos 25 dólares la hora. Muy bien para ir tirando con lo que tengo de ahorros y para mi día de aquí con lo que pago de alquiler y tal, me da para 20 horas que realmente no, ni me estreso. Y estoy muy bien, ya te digo, estoy muy bien, En eh, eh, los festivos pagan más, no en mi caso porque a mí me dan de cenar siempre también, en la pizzería puedo elegir a la carta lo que quiera y los eh, festivos de public holidays, ¿no? se llaman, En teoría también paga más. Aún no he llegado ese día, pero ya me han dicho que, que pagan más, y no, muy bien, muy bien, la verdad. Voy muy a gusto a trabajar. Yo he sido de esas personas que, al no haber decidido yo 100%, me he unido yo en un viaje, aunque era un sitio donde yo quería venir. Yo tuve muchas dudas, tuve muchas dudas, y cuando llevas aquí una semana y ves el ambiente que hay, y las facilidades que tienes en todo y sales a la calle y aunque sea de casa al trabajo el ambiente se respira y la gente te saluda por la calle y para aprender un idioma que es genial, me genial.